Hola, soy Luisa Fernanda Jaramillo, llevo cerca de dos décadas en el sector asegurador de vida en Colombia, además soy cofundadora de Proyectate y hoy pertenezco al Comité Ejecutivo de Gama Latam. Será para mí un honor poder estar con ustedes el 19 de marzo a las 7 horas Colombia, 8 horas México, para poder hablar de algo fundamental, que es crear lazos para la sostenibilidad. Esos lazos que nos permitan recibir para luego multiplicar. Los espero con todo el cariño para transferir esas buenas prácticas que te permitirán entender ese secreto de esas relaciones, de ese poder conectar con las personas correctas y poder potenciar para ayudar a muchas personas. ¡Los esperamos!